Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos sean a otra emisión más de Memorias de Nahual. En este podcastcito donde les contamos algunas cuantas historias, anécdotas y leyendas de terror que van siendo... Como todas las tradiciones orales, yendo de boca en boca a través de personas y personas que conocieron a personas y más gentecita que estuvo allí y algunos que fueron partícipes y vivieron estas situaciones. Les damos la más cordial bienvenida en esta bonita noche, 8 de octubre. Octubre se está yendo rapidísimo, la verdad. Eh, es uno de los meses que más me ha encantado, que más me gusta Y en esta nochecita de transmisión le tenemos una historia de terror Que esperemos les vaya a gustar Bueno, más allá es una anécdota de terror Que esperemos les vaya a gustar Pero no estoy solo Está conmigo, ni más ni menos Que esta personita que ustedes la conocen Ustedes la quieren Así es que denle mucho amor Denle mucho cariño Está con ustedes la tía Clau Hola bebés, ¿cómo están? Estoy muy feliz de mmm, tenerlos aquí con nosotros en esta transmisión y espero que sea de su agrado y de, no sé qué más decir. Ah, bueno, eh, antes de comenzar, para que puedan ir por la botana, puedan echar desmadrito y todo eso, hemos de decirles que... Hay algunos cuantos anuncios parroquiales, eh, si se han dado cuenta hemos estado un poquito desaparecidos, bueno, al menos yo, eh, de las redes. Pero hay algunos detallitos por los cuales hemos estado un poquito ausentes, pero ya estamos regresando ahorita con las transmisiones. Y ya verán de qué se trata. De la misma forma que la tía Clau está trabajando en un proyecto, de hecho lo mencionó al final de la transmisión anterior. Y ese proyecto ya está en, en vías de, de comenzar. Y vamos a dejar a la tía Clau que nos cuente. ¿De qué se trata? Tenía que, ah, que quería invitarlos a, a, al proyecto que estoy armando, que es un bazarcito de, de ropa y cosas que encuentre por ahí, claro, sin, sin, este, sin, este, ¿cómo se dice? Sin ente gratis ni nada, este, va a ser un bazarcito de, de ropa de segunda mano, este, y pues los quería invitar y se llama Jolotitas Bazar. Este está don, ¿dó, ¿Dónde en está? Instagram. Entonces, está en la plataforma de Instagram. ¿Le encuentras cómo? Ajolotitas Bazar. Ah, sí, junto. Sí, todo junto. Ajolotitas Bazar. ¿Tienes algo ya todavía? No he subido nada porque este, apenas eh, desarmé el maniquí que se compró y estaba muy alto. Entonces, este pues, lo estábamos ajustando. Entonces, eh, bueno, lo que yo recomendaría mucho es de que fueran... Eh, de una vez, aprovechando todo esto, eh, le entren ahí para que cuando ya subas cositas, este, es. ya pueda la, la gente pues andar agarrando. Eh, ¿Tienes ahí eh, unas eh, stories que están fijadas, uh -huh. que son la dinámica de todo esto? Sí. <risa> no te trabes. ¿Cuál fue la pregunta? Tienes unas, unas historias que sí, ya te sí, fijaste sí, sí, sí. ajá, que, que, que es este sobre los envíos, sobre preguntas frecuentes, de hecho, pues, pueden mandar un mensajito si tienen una duda que, pues, no esté ahí aclarada, pues, mandarme un, un mensajito y preguntándome al respecto, y así eh, no solamente va a ser de ropa me, No, va eh. a ser, ahora sí, de cosas que yo encuentre y vea que podría interesarle a alguien o a algunas personas lo iré subiendo y también he de decirles que algunos de los productos que hemos eh, estado manejando o que llegamos a manejar en algún momento que han quedado como por ahí eh, perdidos como por ejemplo eh, ya, no se no les voy a spoilerar pero ya verán que, que por allá también van a estar directamente en, en, en esa parte eh, manejándolo todo directamente la tía Clau en persona va a estar respondiéndoles todo, todo esto eh, me cuentas, encanta el servicio al cliente sí <risa> eh, Puedes enviar a través de... Correos de México, Estafeta, Redpack... Y, y de HL. HL. Ok. Para que se dé una vuelta aparece como Ajolotitas Bazar. Ahí luego, luego lo van a identificar porque hay un, un, un ajolotito que aquí su, su servilleta se aventó. Y está todo bonito para que se den una vueltita de todo esto. Y... Ustedes que ustedes no lo están viendo, pero el radio está... Bueno.. Muchos ya conocen las rabias, normalmente el que nos anda Este... ¿Cómo decirlo? Interrumpiendo es madera, El que anda de chillón acá Entonces, Está chupando pene a cada ratito anda, anda succionando de la gruesa bien cabrón Entonces, si en algún momento sale la chancla Por ahí volando De la tía Clau y hay chinga para todos Por favor, esténse a las vivas Esténse vergas, porque a ustedes también puede tocarles Un madrazo, porque si sí, el güey Ha andado insoportable el cabrón Ah, ¿Algún otro detallito? Porque alguien está preguntando por zapatos de tacón rojo. Ah, no los. Estoy lo muy Sí. zapatos de tacón rojo? No veo por qué no. Ah, que si sí pueden repetir el nombre. Ajolotitas Bazar. Eh, no con J, con X. A, con X. Ajolotitas, como se escribe. Ajolotitas. ajolotitas. Ajolotitas Bazar. De Ajolotl. Ajolotitas. Ajolotitas Bazar. Ahí está. Eh, el, el cascaroncito, todavía les falta un poquito de sustancia, pero lo, lo va a ir subiendo poco a poco, porque si sí es una chinga, de verdad, es una, sí. una chinga, porque está metiéndole mucho amor, está decorando cositas, para que se vea bonito, ¿no? ¿No? Y sobre todo para que se tenga la, la, la confianza. Algunas de, de las personitas también les eh, voy a contactar con ellos para que nos den referencias, o sea, básicamente somos nosotros mismos, pero en este es un poquito más eh, ubicado a la tía Clau, de los envíos que ya hemos hecho, por ejemplo, de los gorritos, todo eso, para que nos den como... Um, su eh, referencia para que la gente obviamente agarre confianza y vea que pues sí cumplimos y enviamos todas las cositas. Eh, ¿Por qué está oliendo eso? Porque seguramente huele distinto a lo que huele la casa. Ah, sí, lo más seguro. Ah, es que de fondo tenemos precisamente la, la, las cositas que están vendiendo, pero el, el, el gatillo está oliendo un maniquí. Pero bueno. Ok. Eh, ¿Van a vender partes de suru? No, no, no vamos a vender partes de suru. Los gorritos de Quetzalboyo siguen siendo trabajados. Recordemos que solamente una persona los está haciendo. Y en esta ocasión no pensamos que la segunda preventa fuera todavía más pesada que la primera preventa. Tuvo por ahí unos detalles con la tela. Este, pero lo está resolviendo. Se está tratando de sacar todo de un solo jaloncillo. Y lo está tratando de hacer con el amor posible. Todo el amor posible, ¿no? Um, las personas que ya han recibido el gorrito se dan cuenta que sí le metieron mucho amor, le metieron mucho cariño, es muy metódica la, la chica que está haciendo todo esto. Entonces, eh, está tardando un poquito, pero vale mucho la pena la espera. Quienes ya han tenido este, la, la oportunidad de tener su, su gorrito sabrán de que vale mucho la pena. Es un producto hecho totalmente a mano, ¿no? Se pudiera decir que casi casi es una artesanía. Y pues se han sacado poquitas eh, piezas ¿no? a comparación de no gente que saca así por millares ¿no? y lo manda a hacer con empresas, esto es un poquito más tradicional, entonces hay, hay que tener un poquito de paciencia en, en ello y yo creo que no podría darle una fecha eh, específica de cuándo se estarían enviando pero ya se están trabajando todos ellos ya están en chinga, yo ya vi las producciones que están haciendo y ya, pronto, pronto, pronto van a estar y dice no, no, no, refacciones de sur, no y bolsas con pelos <risa> Uh -huh. Con cabellos Con cabellos, no sí, Con pelos, no, no, no, no No, no, no No va a haber nada O sea, imagínense Si yo estuviera regalando ropa con entes O con fantasmas Imagínense, los tendría que co cobrar más caro Sí, así, así Lleva fantasma Esto lleva este Garantizado O sea sí, es, es, es como el frijol con gorbojo Es así ¿Sabes cuánto tiempo me tardé en que se le metiera el pinche gorgojo Al chingado frijol? Es proteína además dato, dato estúpido sí el gorbojo sí tiene proteína um, pero sí, son cosas muy bonitas que va a andar sacando la tía clau Algunas cositas frikis también, porque dijiste que ibas a meter algunas sí, cuantas sí, cositas sí. frikis. Algunas otras que... Unas vintage. Unas vintage. Algunas que propiamente la clau la, la, la consiguió para ella. Sí. Pero por alguna u otra razón, pues... Por mis pechugas, literal. Ajá. O por otra razón ya no las pude usar. O... Sí, hay cosas que yo las vi con toda la ilusión del mundo. Las adquirió y fue de... Chespechugas, no me queda esto. Entonces hay algunas cosas que... Ya no, me las voy a cortar. Aunque, aunque sea aparentemente ¿no? de segunda mano, muchas cosas ni siquiera se las puso. Entonces, uh, alguno de esas cositas van a estar todo por allá. Eh, inclusive algunas cosas mías, no no ya verán eh, en su momento. Pesoneras usadas por el tío Daniel. Este, no, esas sí las tenemos aquí en un cuadrito. De hecho, subí foto de esas pesoneras en, en un cuadrito. ¿Cómo dicen que debo buscar el bazar? A Xolotitas bazar. A Xolotitas bazar. Todo junto, sin espacios. A X O L I T I T A S B A Z A R A bazar. Bazar. La mamada de letreando? Este ¿Qué más dice? Una alcancía con amarre. La alcancías. Fíjate que en, en algún momento nos pidieron alcancías, pero pues no, no, no, no las llegamos a, a hacer y a concretar. Dice la compra de dos accesorios y llevas un fantasma gratis. Podrías enviarle una tulpa. O sea, ahí te va, una tulpita. A algo tranquilo. como artistas de los nuevos, ¿no? Y mi tulpa. Y sí, sí, ahí está. Ahí está, ¿A sí, huevo, sí, sí, sí, a huevo. Uh -huh. sí se puede. Sin problema. Este. ¿Se manejan tallas extras? Obviamente. Me voy a dedicar a buscar tallas extras. Ahora sí que va a haber de todo porque. De hecho, yo también sigo muchos bazarcitos que adoro y me encantan la ropa. Pero. Ay, cómo duele cuando ves algo que te encanta y dice XS. Tamaño, este. ¿Cómo se llama? No, no talla, talla palito de escoba. Ajá, andale, Talla varita de nardo, era la, la palabra que decía. Talla varita de nardo. Y varita de nardo en ayunas, porque sí me ha tocado ver. Hay algunas que dicen, es XS, pero asiático. Ah, no. Es eh. todavía así como, Amigos, ¿sí saben que es una XS asiática? No manches, es tamaño como me, para una niña de 10 años y, y, delgada, y delgada. Y delgada. Ay, me cabe una pierna esa madre. Eh, sí, es una chingaderita, es una pinche alush. No, de hecho los alush están como... Chovicitos, no, esto es horrible, es horrendo completamente. Pero bueno, uh, comenzamos de, de, de nuevo. Eh, una última vez para repetir para toda la gente si que nos está escuchando. ¿Cómo se llama el bazarcito nuevo de la tía Clau? Eh, ajolotitas Bazar. Si alguien tiene la posibilidad de poner ahí este... <ríe> Cómo se escribe a Jolotitas, o quien ya haya entrado a Jolotitas Bazar, ahí pueden encontrarlo. Y bueno, eh, como saben, eh, nosotros, bueno, sobre todo la tía Clau, anda editando estos audios y vamos a dejar unos cuantos segunditos donde no va a haber nada de sonido, aparentemente, para saber dónde diablos cortar y así nos facilite mucho más este desmadrito antes Porque de comenzar sí, con este, sí, ándale, con este desmadrito de Memorias de un igual talla 20. Suena, suena muy este, muy alburero eso. Pero bueno, ahora sí A Ajolotita, ándale, ajolotitas Jolotitas a estar Nada más que junto Gracias Maika y Tami Hola, soy el Lucky. Y sientan mi poder <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a otro episodio más de Memorias de un igual, el podcast donde les contamos historias, anécdotas y leyendas de terror. Y me mama hacer esa voz, pero realmente buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén pasándola a toda madre en este dominguito de momento, este viernesito de octubre, que no sé si vean que está grabado. No, este dominguito a uh, 8 de octubre Bienvenidos sean a este en vivo más que pueden encontrar a través de Facebook Live en la página de su servidor Daniel Art donde les andamos contando algunas cuantas historias, anécdotas y leyendas de terror que van del boca a boca, que van del chisme al chisme y que van del, ay no mames, ¿qué crees que me pasó? al, ay no mames, ¿qué crees que me pasó? ¿qué chingados crees que viene en TikTok? Muchas gracias por estar acá, de verdad gracias por chutarse todo lo que viene siendo el previo, para aquellos que no sepan de qué estamos refiriéndonos, porque nos están escuchando desde Spotify, normalmente los episodios tienen un poquito de paja al principio y un poquito de paja al final, pero en YouTube los estamos subiendo completitos, y si no quieres escuchar esa paja lo vamos a andar subiendo en spotify totalmente editado para que puedas escuchar desde donde comienza la historia Bienvenidos sean y no me encuentro solo no voy a continuar esto esta, este desmadrito no sin antes decirles que conmigo se encuentra la señora del chinga para todos la preciosa chulada niña de la trompita la Creadora de tulpas de este bonito programa de memorias de Nahual con ustedes para todos. Viene la chinga de la tía Clau. Dices chinga y bloque y se queda súper paralizado. Así. ¿De dónde? ¿De dónde me vaya a ver? ¡Holi, bebés! ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente viernes, eh, disfrutando la luna de octubre. Y me da mucha alegría ver a varios aquí en el chat y tenerlos aquí con nosotros para la historia que se va a chotar el tío Danja Y por cierto, chispita existe, chispita es amor, chispita existe, chispita es amor, chispita vive en sus corazones tipi bebés a las esclavos. <risa> ¿Qué, ¿Qué más querías que dijera? No, es que estaba leyendo el chatito Para mucha gente que nos escucha en Spotify También tienen la oportunidad, insisto, de escucharnos Los viernes, por ahí de nueve y media Tantito antes, tantito después A través de la paginilla Donde mucha gente le entra al desmadrito A través del chatcito que tenemos ahí disponible Lo tenemos abierto ahí para que anden contando sus Anécdotas, historias Se pone muy bueno el, el, el, el desmadre Mientras yo aquí como pinche merólico Contándoles algunas cuantas historias Para todos ustedes de Fíjate que eh, siempre me ha dado curiosidad porque en algún momento llegué a contarte esta historia de unas chacharitas que, se, que estaban y que pasaban ahí en Oaxaca. Pero eh, siempre les hemos mencionado como un, un, un atismo, ¿no? Por ahí así de, no, pues es que pasó esto, no, pues es que sucedió esto. Pero nunca me había tenido específicamente a contar qué fue lo que sucedió con estas personas. Y esta historia va directamente para aquellos que en algún momento les dijimos que había una señora. ...que estaba oreando su dinero. Así es que en esta ocasión... Tu mamá se va a enojar. Sí, si ya sé. Se, se, se, mamá. No bueno. escucha esta historia, por favor. <risa> Saludos, mamá. Saludos, Cupita. Eh, esta historia es una de tantas que... Si ustedes la identifican, eh, por favor... Shh, no diga nada de dónde, de dónde es esta historia. Chancla se, para el que haga spoilers sí, en el chat. Sí. Uh, esta es una historia... Que realmente cuando me la dijeron, yo fue de... Bueno, en muchas cosas uno dirá, no, pues, te gustan las cosas paranormales, te gusta este desmadre. Supongo no serás escéptico. Y al contrario, me encanta andarle jugando al verga y si dicen, en esa casa espantan, voy y me planto en esa pinche casa. Ah, ah, fíjate que eh, eh, me ha tocado ver videos bien curiosos de algo que este que son, pues ya sabes, no exploraciones urbanas, exploraciones oscuras, ahora le andan diciendo... Que son así a casas de terror y todo eso. Pero no me había dado cuenta que hay algunos cabrones. Sobre todo los este banda que es asiática, chinos y japos. Que les a mandar jugando la alberga. Y hay algunas chacharitas que son este tratar de elevar sentidos. O tratar de captar situaciones en sentidos muy específicas. Que es, son güeyes que se meten a habitaciones. dejan las cámaras grabando se meten a las habitaciones de un lugar aparentemente embrujado y los güeyes se quedan ahí por media hora, por una hora, con los ojos cerrados, a veces eh, recostados, con los brazos cruzados, esperando que alguna chingadera les pase. Dejan micrófonos, dejan todo eso y se, se nulifican, ¿no? Todo lo que viene diciendo normalmente lo hacen de noche. Cierran los ojitos y esperan a que alguna chingadera salga y les pica el fundillo, no sé, alguna madre, así. Yomi. Eh, se me hace bien curioso porque hay mucha gente que dice, pues, puta, no mames, imagínate. Te niegas directamente a la vista, obviamente, cierra los ojos. Eh, el infrarrojo de las cámaras, pues muchas veces no se llega a ver cuando graban en, en visión nocturna ni nada de eso. Entonces, eh, al momento de que tú estás con los ojos cerrados, evidentemente los demás sentidos empiezan en chinga, ¿no? A captar varias madres, a captar todo esos esas cositas. Um, y, y siempre se me ha hecho muy, muy interesante en algún momento poder aventurarse a hacer algo de esto. Obviamente no hay tantas casas así embrujadas eh, que tengamos a la mano. Ten, nos tocó una pandemia por demás. Todo eso, sino en algún momento estaríamos citándolos para ir a chingar a la madre en algún cementerio, alguna cosa así. Esperemos en algún momento próximo hacerlo, ya que baje un poquito más ustedes, madre, ya que les hayan ponchado dos veces con la vacuna. Eh, pero a qué voy con esto? A que... Soy muy escéptico en esos sentidos que me dicen, tal vez pasó esto, tal vez aquello, me han enviado videos, inclusive en alguna ocasión en Twitter, me, me enviaron un video, un video 3x, <ríe> no es mamar, era un video 3x, y me dijeron, oye Maigo, no es por mamar, pero fíjate que allá atrás, o sea, está la acción aquí enfrente, ¿no? pero allá atrás se ve una chingadera que pasa en tal momento, tal segundo, tal, y me etiquetaron en el video y fue de, ay, güey, eh, no es mamada, pueden ir a mi, mi Twitter, eh, en las respuestas, por ahí la van a encontrar luego, eh, ya tiene ratito que pasó eso, pero ahí está, eh, me etiquetaron de todo eso y fue de, bueno, vamos a tener que ver el video, vi el video, todo eso y di la explicación de qué era, no era nada paranormal, parecía por la, el movimiento de la cámara, pero no era nada. Entonces, uh, me mandan a veces videos, me mandan todo eso y trato de anteponer la lógica. Y cuando me cuentan algunas cuantas historias, evidentemente las escucho, me gusta, me gusta esa tradición oral de andar escuchando todo ello. Si es que creo o, o no lo creo, ya es un pensamiento totalmente crítico, personal en lo que yo puedo llegar a decir ¡Ah, no mames, está muy cabrón! Pero hay algunas cuantas cosas que te hacen alzar la ceja y decir ¡Ah, no mames, neta! Y de repente que te digan ¡Sí, güey, a huevo! Desde aquí lo puedes ver. Es otro pedo cuando eso pasa. Porque normalmente en las historias, en las anécdotas, viene directamente cosas así de mi primo me a mi primo le pasó, al hijo de un tal persona le pasó, al este güey le pasó esto, al este güey le pasó aquello. Y cuando estas cosas pasan, cuando estas cosas se suscitan, a menos que sea la persona que le sucedió, que te cuente, solamente te va a andar contando como el, el, el recuerdo de lo que en su momento fue. Pero ¿qué pasa cuando te dicen esto está sucediendo en este momento y puedes asomarte a verlo, te asomas y lo ves y dices a la mierda, es cierto. Fíjense que al momento de que me cuentan esta historia... Eh, ya tenía algunos cuantos antecedentes, tomando en cuenta de que se cuenta, se dice de que no solamente en las ciudades se encuentran las grandes eh, historias y las grandes cosas por contar, no, no, no, no, sino que también allá afuera, en los pueblos, en las comunidades, es donde pueden encontrar una cantidad enorme y tan variopinta de historias que de verdad te dejan helado completamente, y sobre todo si estás en ese lugar. No es lo mismo, por ejemplo, que te cuenten de los fantasmas y de los nahuales que te puedes encontrar en la marquesa, que ir allá, estar con el pinche frito de ahí, en la noche, o en Peña de Lobos, Lobo, que te cuenten, no mames, en estas pinches este, cabañas de repente han hecho este invocaciones, sacrificios, un chingo de madres más, a que de verdad estés ahí. Eh, es curioso porque... Exorcismo. Ex, sí, exorcismo, ándale. Es curioso porque precisamente hace rato una amiga, señora Dalia, un saludote, eh, nos envió un, eh, un enlace... Para unas, este... ¿cómo, ¿Cómo sería? ¿Una casita del terror? Eh, Dross hace unos meses sacó un video de otro compa que estaba ah, mostrando... ¡Ah, ya! Un recorrido. ¡Ándale, un recorrido! Se me va la pinche palabra. este Entonces, de, ¿Qué mando, Dalia? ¿Qué mando, Dalia? Dross eh, hizo un video eh, analizando de un compa que eh, tiene una tienda donde vende cosas para fiestas. ¿Ya contaste la historia? No, no, apenas la verdad, pero es como trasfondo todo esto. Este Vende piñatas, vende dulces, vende varias madres ahí y creo que es un video súper viral. Si no tienen si tiene oportunidad de verlo, búsquenlo, eh, búsquenlo, Dross, D-R-O-S-S, -S, eh, piñatas o... Todos conocen a mi compañero Tienda de Mario, ¿no? creo que se llama así Tienda de Mario, ¿no? La Tienda de Mario. Eh, son varios videos donde aparecen varias cosas paranormales. y ustedes quieren creer, descreer, ¿Ya lo Ya ves, que él sí ha ido a Peña de Lobos. Andale. Amigos, si te sabes alguna historia de Peña de Lobos, déjala aquí en los comentarios. Va, va, va. este Resulta de que este compa, eh, pues obviamente al, alcanzó notoriedad, alcanzó eh, fama. Al momento de que eh, pues pasa esto en su tienda, no suceden estas cosas. Y de repente... Eh, nuestra amiga nos manda un enlace donde dice, ¿sabes que Este güey ya está haciendo recorridos del terror. Y es un tema más, está con madre, o sea, eh, es Pasa una oportunidad. 10 minutos eh, en el baño donde estuvo la moana. La moana, exacto. Eh, pasan eh, toda la información de que, pues, obviamente el vato tiene la oportunidad. Te ganas una bolsa de dulces si te quedas 20 minutos en la parte de atrás de la tienda. Mira, por una pinche bolsita de bocadines ¿sabes lo que haría? No, eh, la, la cosa es de que, pues, si el vato puede eh, explotar esta madre y las chingaderas que están allá, si se suceden, si se suscitan, está chido, ¿no? Al final dice que pues haya actores, ¿no? Porque si sí te dice no, pues actores en escena y la, la, la. Y pues básicamente viene siendo como el, el recorrido que va a haber en Xochimilco, el recorrido de la Llorona. También hay un... No es el recorrido, es una representación. Ah, bueno, la representación aquí en Xochimilco, donde dices, bueno, al menos el lugar está chido, sabemos que Xochimilco tiene un chingo de energía, sabemos que todo este pedo está por ahí. Sabemos que se ha muerto gente legítima en el lago de... Sí, sabes que si te pones pedísimo te puedes ahí ahogar, todas esas cosas... Eh, sabes que están en esos lugares, sabes que esas cosas están ahí y estás en el momento, entonces como que te da el cuscus de decir de, de, el, el miedito, esa esa cosquillita que te dice güey estoy en este sitio, a diferencia de, pues, obviamente de, por ejemplo, la Casa del Terror, que por cierto también a, había en, ¿cómo se llama? Eh, por ejemplo, la Feria de Chapultepec Ajá que eh, ahorita hay... hay... Toma más miedo a la casa del tío Chueco, ¿sabes? ah cositas así que dices, bueno, sé que hay unos güeyes que van a salir a espantar y sé que esto, sé que aquello, pero al estar en ese momento, en ese sitio, como que la, la sensación cambia, la sensación es diferente, es muy, muy, muy, muy diferente al estar en ese sitio. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que a mí me dicen, oye, este ¿alguna vez habías escuchado de la señora que anda... Eh, oreando su dinero. Y yo así de había escuchado de lavado de dinero. Eh, pero de Oreando su dinero, no sé. Después de que lo lavas o qué chingados. Dicen: No, no, no. O sea, Oreando su dinero en costales. Dice, A ver, cuéntame. Y la primicia comienza donde me dicen: Sabes que en este lugar, en este pueblo, hay una señora, una viejita, que aparentemente hizo un pacto con el demonio. Y le pidió dinero. Pero ese dinero que se encuentra ya tiene que andarlo oreando. Porque si no lo orea, ese dinero simplemente va a desaparecer. Y eso es un. No suena mal. He escuchado unas cosas muy similares en otros sitios. Pero pues me da la curiosidad de, de, de saber por qué dices que específicamente en este sitio y por qué específicamente en este pueblo está pasando todo eso. Dice: no, no, no, no es mamada. No es invento mío, te puedes asomar y desde aquí hasta allá, lo más seguro es que por ahí de las cinco y media, seis de la tarde, la señora salga con unos costales, salga con un bieldo y empiece a ponerlo en su, su casa, en el techo de su casa. Y es un, cállate te hocico, es neta. Y dice, sí, efectivamente, y dice, se va a dar la pinche hora. Vamos a ver. Empecé a pendejear, entonces estábamos tomando unos cafés, estábamos por aquí, una que otra este, historia, por aquí, por allá, y se dio la hora, y de repente me dice, oye, vente, vente para acá, güey, vamos a ver si es que ya se ve, nos subimos a la azotea donde está todo eso, y a la distancia, eh, es una casita que es, a diferencia de todas las demás casitas, pues es un pueblo, ¿no? no es de lámina, no es de nada, eso es totalmente una casa hecha de, de adobe, con varias cosas así, muy muy detallitos, muy bonitos, evidentemente la señora se ve que tiene dinero, y desde ahí vi que estaba la casita y había alguien allá, y fue un, pues mira, tengo miopía, carnal, <ríe> y... Tal vez una mini madre de astigmatismo. Eh, no sé tú, pero desde acá yo nada más veo una casita y una persona. Entonces me pasa unos binoculares. Agarro los binoculares y empiezo a checar. Y es un, como dice el pinche TikTok, cállate los hocico, güey. Si era una señora. Una señora ya de edad, más o menos le calculo que quizás unos, puta, como unos 85 años tal vez. Viejita, le metías un madrazo y la desmadrabas. Es más, este... Hacía que el viejito del juego del calamar se viera un pinche jovencito girito de unos 15 años. No, no, no, se veía bien acabada la doña. Pero la doña cargando unos costales. Eh, para la gente que lo, los identifica, eh, hay unos costales que se utilizan mucho para el cacao. O para el café, que es eh, tejido con este mecaílo. No es el, el costal normal de, de plástico. Entonces, estaba la señora jalando los costales y de repente nada más veo que los voltea y los empezó a, a, a voltear ahí en, en la azotea algunos eh, billetes evidentemente ¿qué madres es eso? <risa> ah, perdón, la tía Clau me estaba mostrando un... un, un... parece un que esa madre este, los voltea y algunos billetes estaban cayendo se andaba regando y no era mamada cuando me dijeron que agarra un bieldo para las personas que no ubican que es un bieldo es eh, es una madre que parece un rastrillo, pero está más picudo. Hagan de cuenta que normalmente sería como un trinche, un trinchador, que eh, algunas personas inclusive se lo ponen al diablo, que no es un tridente, pues es un bieldo, es para andar oreando lo que viene siendo la pastura. Eh, es, ya, sea zacate, alfalfa, lo que sea. Lo agarra y lo empieza a dar de vueltas. Empieza a darle de vueltas y de vueltas y de vueltas y de vueltas y de vueltas. Y es un... ¡Qué verga! Se dio la noche... Porque me quedé ahí pendejeando. Casi casi pido que me subieran un pinche cafecito para seguir viendo. Ahí anduve viendo todo esto y a, a lo lejos. Y la señora seguía haciéndolo con la paciencia de los años que tiene la señora. Y fue de... Oye, cabrón, ¿esto desde cuándo pasa? Y dice, bueno, fíjate que te voy te, a... Te voy a Debo decir más o menos cómo están las cosas. Pero si quieres preguntar, pues ya es muy tu bronca. no. Esto es lo que dice la gente. Es lo que cuenta la gente. Y es un, oh, ok, échale, dice, mira, dicen que la señora hizo un pacto con el demonio, y eso, bueno, eso no es una novedad, pinche demonio ha de tener su, su, su cooperativa, no ya, ya establecida ante el, el, el, el notario público, una mamá el güey se la pasa dando préstamos, no mames. Eh, dice, eh, hizo un pacto con el, con el demonio, no a cambio de dinero, pero eh, no sé en qué términos debió haber pasado, no sé en qué término debió haber sucedido todo esto, pero no solamente era ella, sino eran sus hijos. Y es un... Ok, ok, lo entiendo. Pero cuéntame acerca de... ¿Por qué Lorea, güey? Dice, bueno, la gente... Dice, nosotros porque estamos hasta acá, pero pues, si te das cuenta, a los alrededores no hay gente que eh, esté viendo lo que está haciendo. ¿eh? Y es un haber De nuevo, agarro modo, modo Spider-Man de, a ver, no mames, qué asco, a ver, otra vez. Empiezo a ver eh, con los binoculares y es un cierto no había nadie que se asomara, ni siquiera un atisbo de una persona, ¿no? Que estuviera ahí pendejeando, solamente era el único baboso que estaba viendo. Y es un, pues neta, no hay nadie, no hay nadie en esa pinche casa, güey. Alredo, los alrededores no hay nadie volteando a ver a la señora y la señora. Y, y pues, te soy sincero, por el color de los billetes, no eran billetes así jodiditos de Nezahualcoyel, no eran sorjuanitas no. Eran unos debidos gordos, este, dieguitos. O sea, le estaba dando la vuelta con dieguitos o en su defecto, hidalguitos. Fácil. Billetes de 500, billetes de 1000. Estaban dándole de vuelta y los billetes, algunos estaban yendo. Y es un. Para saber que alguien está en el techo... Y a pesar de que está corriendo aire y volando billetes... No veo gente que está agarrando, ¿no? Le digo, cuéntame más, güey. Cuéntame, en ese... Este, en ese sentido, ¿qué más pasó? Dice, pues... La señora recibió el dinero. Sus hijos recibieron el dinero. Pero no sabemos qué pasó. Y, y hasta ahorita la señora quedó loca. O sea, tú la ves en el pueblo y, y no te habla no te comenta nada, no te dice nada, le da las, los buenos días, en muchos pueblos son muy respetuosos, va pasando alguien, y buenas noches, buenos días, buenas tardes, eh, dice, no te responde, sigue su camino, y está como como ida, y dice, tiene unas, para los que la conocen, dice, cambió mucho, tiene unas ojeras así enormes, que pareciera que no duerme, y ahí va la señora, ¿no? Eh, alguien en algún momento me, me llegó a decir que tenía los ojos de la muerte, ¿Qué son los ojos de la muerte? Los ojos de la muerte o los ojos de guerra son unas miradas que algunos psicólogos han dicho que algunas personas que han vivido el infierno, según ellos, obviamente estamos hablando eh, metafóricamente, como en la guerra, eh, héroes de guerra, Vietnam, que estuvieron en Afganistán, que estuvieron en muchos sitios como todos esos, que vieron mucha gente morir, regresan con esa mirada, regresan con esa, ese rictus en la en la mirada de haber visto algo muy cabrón. Y dice, tú ves a la señora y es así. Y es un, ok. Dice, pero más ya no sé. Más, más, más, no tengo la más mínima idea de qué pasó, pero es lo que nos cuentan. Y yo así de, no me voy a quedar con la pinche duda y yo sé que hay alguien más chismoso que yo. Y a los pueblos todo se sabe. Voy a ir con alguien que me diga más y así es que como tenía algunos cuantos días para quedarme en ese sitio, noté que el segundo día efectivamente la señora realizaba ese mismo ritual cada tarde. Casi al caer el sol, llegaba un punto donde ya después de andar loreando, lo volvía a meter en sus costales, se bajaba tranquilamente, no lo recogía a todos, algunos se quedaban allá. Y al momento de que tú estabas viendo que se quedaba, daba la noche, pero al otro día no había Nada en la azotea. Fui, pregunté con más gente, se dio el, el asunto, sobre todo en la tiendita del pueblo. Llegué y les comenté, oye, ¿saben qué? Estoy buscando unas madres así, esas... Me hice de algunos cuantos cuates, tengo facilidad para poder hacer esas, esas pendejadas. Y eh, al momento de que encuentro a alguien que sabe un poquito más que yo, empiezo a comentarle y, y la plática va subiendo, va escalando. Y me empiezan a contar la historia detrás de todo esto. Cuenta de que había un, un, un grupo de hermanos. Eran tres hermanos los cuales estaban en, pues, en ese lugar, en ese pueblo. Dice, bastante pobrecilla la gente. Dice, su, papia, su papá se había ido al norte. y si los había dejado a, a la señora y a sus tres chamacos. no Pero, dice, eran chamacos latosos cabrón, de esos pinches chamacos cagapalo, ¿no? Eran eh, ajerosos, como dicen en, en Guadalajara. Eran güeyes que se la pasaban castrando, eran chingaqueritos, los pinches chamacos. Dice, no los querían mucho, tampoco eran tan, eh, ¿cómo decirlo? Tampoco eran tan queridos, pero pues sea como sea, son miembros de la comunidad. Dice, estos cabrones estaban allá. En muchas ocasiones, eh, los apoyos que venían por parte del gobierno, ahí estaban las personas, eran de las primeritas que estaban ahí para recibir, para estirar la mano, para cositas gratis, ahí estaban, cabrón. Dice, y pese a todo, el Señor le debía a todos. Dice, el Señor le debía un chingo, pero de verdad un chingo a muchísimas personas. Eh, él se fue. Algunas deudas obviamente se le estaban cobrando a la señora y todo eso. Y cansada de todo esto, dice, hay gente que le decía que ella podía contactar a la cosa mala. ¿Qué es la cosa mala? La cosa mala es una manera por la cual en algunos pueblos se refieren a algún ente o algún ser maligno. Simplemente lo denominan como la cosa mala y algunas veces no, no tratan de no nominarlo, no, no de darle un nombre a, a, esta, este, a este ser, a esta cosa. Dice, le dijeron, sabes que eh, hay gente que se pues, ha hecho un pacto ahí con la cosa mala y todo eso, se van al cerro. Y me dijeron específicamente el nombre del cerro, que es un lugar que aparentemente, según palabras textuales de ellos, dice, este lugar es encantado, güey. Eh, tú llegas por allá y si no estás en un horario adecuado, te van y te, te chingan, güey. Te pueden matar sin ningún problema. Y tú llegas a tu casa, te sientes mal y a la mierda, te, te mueres, güey. Y yo así de, oh, ok. Han pasado casos, dice, puta, hay un chingo de esas madres, cabrón. Hay de madres de, de personas que se han muerto por, por esta, esta misma situación. Y es un, ok. Está, está interesante, pero cuéntame más. Dice, sabes, esta persona, así tal, tal cual está, dice, fue. Y tú sabes que si no tienes nada que andar haciendo por ese cerro, por ese lugar, no es camino, no es paso, no por ese lugar no cortas camino para ir a algún sitio en específico. No es como tienes que pasar por ahí para poder llegar a la carretera, para tomar un camión. No, no vas a otro pueblo a través de ese sitio. No vas a algún lugar donde haya un arroyo, no vas a algún lugar donde haya fruta, no vas a... a nada de eso. No tienes nada que... ir. Es más, por ese sitio ni siquiera la mayor parte de gente va a conseguir leña. Así. Ni siquiera van a tratar de conseguir leña por ese pinche sitio. Así es que si tú vas para ese lugar es porque algo estás buscando. Y eso no, ok, bien. Entonces, ¿qué pedo? Dice: Mira, dice: Al parecer la señora se fue. Fue para allá. Dice, y nosotros ya sabemos a qué iba la señora. Entonces dijimos: Bueno, su pedo, no se si quiere estar con todo eso. Dice, regresó la señora. Y la señora, dice, nosotros la conocíamos que pese a todo, la señora era muy pulcra. Dice, no era una señora que a pesar de que su esposo la había dejado, no se había dejado. Iba bien peinada, trataba de ir al menos decentemente vestida. Pero en esa ocasión vimos que regresó como si alguien le hubiera metido una putiza. Es como si alguien le hubiera madreado, regresó revolcada, regresó llorando. Regresó con las mejillas rojas de que parecía que alguien la había golpeado. Regresó totalmente eh, batida en lodo. Y una de las cosas fue que los topiles, que sería en este caso la policía de algunos pueblos, dice: los topiles llegaron y le preguntaron, oiga, ¿qué le pasó? ¿no? le, le hicieron algo, le. le ¿qué, ¿qué le sucedió? ¿no? ¿qué le suscitó? No? ¿por qué llegó así? La señora tranquilamente dijo, no me pasó nada, por favor déjenme. Y eso fue todo lo que dijo la señora. Dice, obviamente las noticias se esparcen por todo el pueblo, lo sabes. Los pueblos normalmente no se quedan callados ante estas cosas. Y al parecer la gente murmuraba de que ella había buscado hacer un trato. Dice, al otro día, lo más cabrón que nos tocó fue que precisamente esa misma señora agarró a sus tres hijos y se los llevó con ella Por esa parte fue de, no mames, puta, a ver si no, la señora va y entrega a los chamacos, no, no sé qué ¿Qué, qué, ¿Qué chingados este, se llevó a los chamacos? Dice, por una parte queríamos detenerla, no, no, no, no, no encontramos lógica con que la señora se llevara a los, a los chamacos para poder este, hacer su desmadre. ¿no? Si ella quería hacerlo, pues adelante, pero pues los niños, ¿qué? Dice, pero por otra parte, pues son sus chamacos, de pinche chamacos cagapalos. O sea, no, no, no, no, este, no queríamos interferir. La señora fue y ese día no regresó. Dice, tardó tres días, cabrón. Tres días en regresar, porque curiosamente por el lado donde es para tomar camino para allá, dice: hay unas señoras que tienen un molino. Y las señoras siempre, siempre, siempre, siempre están atentas a las mamadas que dicen ahí. Y la gente que ha estado en pueblo sabe perfectamente que la gente de los molinos es de chismos a lo que le sigue. Dice, esas señoras vieron que ella regresó Y regresaron Igual Los chamacos regresaron bien madreados Cabrón regresan bien puteados, bien madreados La señora madreada Pero chingada madre Dice, es como si te hubiera metido una pinche cogida Pero cabrona, güey Porque regresó madreada pero feliz güey Dice, regresó Bien madreada pero la señora hasta Carcajeándose, cabrón Regresó y los chamacos regresaron, dice, en esa noche hay, dice hay unas camionetas que son las que a veces eh, se va la gente de la central de abastos. Bueno, va la gente con algunos productos, se va a la central de abasto y se van en estas camionetas. Dice, esta señora fue con el señor de la camioneta Dice y le pagó una lana para que los llevara a la capital, en este caso Oaxaca. Dice, les pagó una lana para que los llevara a la capital. Dice, y a la hora que regresaron, así todos madreados, todos, todo eso, se los llevaron. Y fue de, ok, qué pedo. Dice, y después regresamos. Dice, regresó, bueno, regresó, la persona de la, de la camioneta regresó solo. O sea, la señora se fue a quedar allá al, a la capital. Güey. Obviamente, le preguntaron, oye, Viste algo, checaste algo, pasó algo, güey. Y el de la camioneta fue de, mira, yo la llevé, me dijo que la dejara en el centro, en el mero centro, y ahí la fui a dejar. Y dice, yo pensé que me pediría que la dejara en las atraslabastos, pero me pidió que la dejara en el mero centro, me pagó con un billete grande, y me fui, me regresé, cabrón. Dice... Viste algo raro, viste contó algo. Dice, no, la señora, y los niños iban callados y de vez en cuando se reían. Dice, pero si te soy sincero, eso, esta es una camioneta de, de redilas. Dice, unas taquitas. Dice, yo iba espejeando. Dice, ves que pues, por el retrovisor medio se ve una mini mierda lo que está pasando atrás. Dice, yo iba espejeando y yo notaba a los chamacos que iban atrás, porque iban sentados atrás. Y... No te miento si te digo que en algún momento llegué a ver un bulto negro. No te miento que en algún momento eh, vi a los niños con un pinche bulto negro atrás. Dice, ya era medio tarde, cabrón. No quise saber qué pedo. Yo, en la neta, me regresé. Dice, una vez que los dejé en el centro, pasé a la, a la iglesia de, de la soledad, la basílica de, de, de la soledad. Dice... No es mamada, me eché un pinche rezo y de ahí me regresé, cabrón. Dice, pero me dio un chingo de miedo. Dice, la señora y los niños aparentemente regresaron casi una semana después. Pero no eran para nada, para nada, lo que en su momento era como todas las demás personas de este pueblo. Gente humilde y trabajadora. Pero en este caso regresaron con ropita nueva, regresaron con un carrito, regresaron con unos eh, volteos. Dice En ese momento llegaron unos volteos, llegaron unos trabajadores, dejaron ahí grava, dejaron arena, bajaron varillas, bajaron varias madres ahí y empezaron a construir una casita ahí. La señora, no sabíamos si se había ganado la secundad, digo, la segunda la lotería. No sé por qué pensé, o se fue el pedo. este Badía al de ese cuerpo. Eh, dice, no sé qué fue lo que pasó, pero, pues, parecía que se habían ganado la lotería, cabrón. Y fue de ok. Eh, está raro, ¿no? Pero, pues, no lo vimos mal, ¿no? Se ha tocado señoras, ¿no? Que llegan eh, y se topan con algún alguna persona de dinero y pues, eh, ¿qué más da? Ya el, el padrastro decide, ¿no? Y el padrastro decide ¿qué, qué pedo. Hay muchas señoras que pues llega llega a pasar, ¿no? Llega llega a suceder que pues ya las señoras ya tenían un marido el marido se fue y no están de malos bigotes la señora todavía se aguantan un piano y por ahí un cabrón sale y les empieza a mantener a los chamancos ya sabes eh, hay un amigo que precisamente me decía eso güey estoy en una edad de ser padrastro cabrón dice pero pues hasta cierto punto no es malo güey es como si de repente te prestaron un cartucho te prestaron el celda ya habían hecho dos templos y dices pues ya ni pedo güey puedo continuar con lo demás pero luego hablaremos de ese cuate Saludos, este a Roberto. Ah, Bueno, continuamos. Eh, el asunto es de que, dice, empezaron a tener dinero y empezaron a hacer algunas cuantas cosas que no sacó mucho de onda. Pero los empezamos a ver como personas muy aisladas de lo que normalmente decían, de lo que normalmente contaban. Eh, las personas no salían y se escuchaba mucho que se reían y de vez en cuando sonaba que había fiesta en esa casa. Pero curiosamente cada vez que era la época en la cual la señora había ido a platicar con este cabrón, la señora contrataba banda. Y esto me acuerdo bien cabrón, dice, porque la señora contrataba a banda para que tocara fuera de la casa. No dejaba pasar a esos güeyes, sino los, la, la banda les ponía una mesita y todo eso, pero estaban afuera de la casa tocando. Y dejaban de tocar como hasta las 3, 4 de la mañana, güey, y seguían tocando y todo eso. Y es un. Ok. Está extraño, güey, pero pues adelante, ¿no? Qué, qué raro de la señora. Llegó un punto donde los chamacos crecieron. Y una vez que crecieron, dice decidieron irse de ahí. Dejaron la casa y se fueron. De vez en cuando regresaban. Y cada quien hizo su vida y comenzó a hacer lo que sea que estuvieran haciendo y es todo lo que yo sé. Cuando eso pasa, eh, eh, eso eh, me comenta fue de ok, esta es solamente la versión de lo que ustedes vieron hasta acá, ¿verdad? Dice sí, efectivamente, solamente eso fue lo que llegamos a escuchar de lo que pasaba aquí. Y es un ok, alguien que sepa más. Dice, sí, hay un señor que está por acá Fui, platiqué con él Muy amenamente, y dice, ¿para qué quieres saber, hijo? ¿Dónde está el chile? ¿Para qué? ¿Para cu ¿Cuál es tu necesidad de saber eso? Le Digo, no, nada más me gusta andar Escuchando esas cosas, también escribo Hago varias madrecitas así Dice, híjole pues, ¿Quieres saber lo que les pasó A los tres chamacos? le Digo, a ver, cuéntame Dice, nosotros vimos cuando eran Niños, cuando eran Chamacos, cuando dejaron de ser Pobres Y se fueron, dice, ya creciditos Ya están mayorcitos wey. Dice, uno de ellos montó una refaccionaria Otro de ellos Abrió una tienda Y otro más Se dedicó a otras cosas No tan buenas, al parecer creo que era Giotista, cabrón No sé cómo estuvo el asunto La cosa es de que, al parecer La estaban pegando en grande Allá en la capital Estaban... Dándole, llegando más dinero y empezaron a hacer que negocios y todo eso. Dice, salió en los periódicos de uno de ellos. El primero que se fue, fue el agiotista. Eh, para que no sepa, un giotista es un cabrón que o cabrona que te pide joyas, te pide otras madres a cambio de una lana con unos intereses altísimos y normalmente termina por quedarse con tus posesiones. Dice... El agiotista le gustaba mucho las carreras de caballos. Y aquí tú sabes que pues, cuando eso es la fiesta del pueblo, se hacen carreras de caballos y todo eso. Y en esta ocasión ese cabrón fue el primerito que cayó. Dice, el cabrón estaba apostando y no había perdido, güey. Neta que no había perdido ese cabrón. Dice, mucha gente se lastima y todo eso, pero a este chamaco dice... Eh, la, la, la idea de las carreras de caballos es de que de determinada distancia a de determinada distancia, los dos jinetes con sus caballos salen chos madre, eh, galopando rapidísimo y, y se van a encontrar con un, una cuerda que está ahí y en la cuerda está atado un pañuelo. El primero que lo agarre es el que gana y dice. No es tanto de velocidad. Bueno, una parte sí. Pero tienes que estar al cuidado de llevártelo bien. ¿eh? Porque hay muchos cabrones que a pesar de que llegaron primero. No le calculan bien y no agarran el... el este, no agarran la prenda, ¿no? no agarran el pañuelo. Y el cabrón que viene detrás hasta le baja la velocidad para agarrarlo. dice Hay que estar al tiro con eso. Le digo, ok, ¿y qué pasó? Dice, cuando esto pasa. Dice, ya había ganado varias veces. Y estaba apostando cosas fuertes, güey. Estaba apostando ya camionetas, estaba apostando cosas pesadas. Le digo, ok, ¿y qué pasó? Dice, al momento de que ya va más para allá todo esto, de que ya estaba apostando cosas, al parecer alguien apostó a la vieja, güey. Y se da mucho en los pueblos anteriormente que apostaban hasta las mujeres, ¿no? Dice, alguien apostó a su vieja y este cabrón bien feliz, güey, bien feliz, Dice, se sube riendo, dice, esto va a ser mío. Le mete sus, sus fuetazos al caballo. Cuando dan la, la, este, cuando dan la señal, sale este caballo hecho madre. Y dice, todos estamos totalmente seguros que vimos que algo se atravesó. Dice, no vimos si fue una serpiente, no vimos, algo se atravesó, algo espantó a los caballos dice el primero como si estuviera rayando, cabrón, para los que sean entendidos de caballos, sabrán a qué me refiero, eh, el primero como si estuviera rayando, dice, contra quien competía, pero el otro cabrón salió hacia atrás y salió corriendo hacia adelante, se echó para atrás, se puso en, en las patas traseras, se cae este cabrón, se atora con las mismas riendas del caballo, al momento que va para atrás esas riendas se quedan atoradas en, su, en sus espuelas y el caballo sale hacia adelante. El caballo no se detuvo hasta la entrada del pueblo. Fueron casi seis kilómetros que estuvo arrastrando el caballo a este cabrón. Y en la entrada del pueblo el caballo se quedó quieto. Se sentó, puso las cuatro patitas en el suelo y cuando la autoridad llegó hasta allá, el caballo estaba comiéndole el cuero cabelludo a este cabrón. Dice esta persona, estaba totalmente reconocible. Todas las personas vimos quién demonios era, pero si tú me hubieras dicho, sabes que hay que reconocer este cuerpo, nadie le hubiera reconocido. Era una Masa de carne, sangre y huesos rotos. Mezclado con tierra y con pedazos de piedras. Dice, estaba hecho. Una mierda, güey, completamente. Y el caballo tranquilamente estaba masticando. Y lo vimos perfectamente porque, dice, hasta uh, alzaba el belfo, eh, los labios del, del caballo, alzaba el belfo y, y se notaba luego, luego como los. Los dientes le estaban masticando ahí el, el cráneo. Dice, estaba muy cabrón eso. De verdad, estaba muy muy pesado eso al momento de verlo, güey. Se murió cuando le dijeron a la señora. Cuando le dijeron a su mamá. Dice, su mamá estaba ahí. Pues era la fiera, la fiera del pueblo, güey. Dice, fue la señora en chinga. Y no dijo nada. Le dolía, pero no dijo nada. Y fue de no mames. Ya se murió este cabrón. Dice, la segunda cosa que pasó fue del, del amigo que tenía un, una refaccionaria. Dice, montó una refaccionaria muy en el centro de la ciudad de, de Oaxaca. Dice, por ahí le puso ahí algunos detallitos, ¿no? Que para los que están entendidos ya sabrán dónde está. En esa refaccionaria. Dice, el, el cabrón, pese a que tenía empleados y pese a que tenía más este gente que laboraba con él, él era el único que cobraba y manejaba el dinero. Él era el único. La cosa es de que su avaricia era tanto que siempre pensaba que le estaban quitando el dinero y que se robaban cosas de su refaccionaria. Al momento de que Dice, él se quedaba en la noche, siempre, siempre andaba peleándose con un este, con un foco que estaba mal puesto Y siempre se fundía Y dice, en esa ocasión, él se quedó solo Puso la escalera Se subió a cambiar el foco Y dice, no tenemos la más mínima idea de cómo demonios fue Pero él, esta persona se quedó pegada Ahí. Le dio una descarga eléctrica. Y la descarga eléctrica pasó por su cuerpo. Durante horas. Este cabrón estuvo pegado ahí por muchísimo tiempo. Lo encontraron siendo un carboncito. Casi, casi, güey. Estaba totalmente cocinado. Totalmente Cocinado güey. Y el último Aquel que montó una tienda Dice Constantemente iba a la central de bastos Compraba cosas Compraba bultos Y no te la voy a hacer tan Larga, ¿no? Solamente digamos que al momento de descargar su camioneta, todos los bultos se le cayeron a la cabeza. Unos bultos de azúcar, 50 kilos por bulto, se le cayeron un chingo a la cabeza y la destrozaron. ¿Quién sabe qué habrán hecho con ese azúcar? Porque el azúcar se tiñó de la sangre de este cabrón. A partir de ahí la señora quedó mal La señora quedó mal y mal y mal De repente La veías caminando Por las calles y ya no te respondía Le cambió el rostro, le cambió todo eso Se quedó Muy, muy, muy Como Ida trabada completamente y si te soy sincero esa señora no ve las mismas cosas que nosotros dice si la señora va caminando y de vez en cuando voltea a la nada ve que algo pasa porque corre detrás de uno. O sea, vamos caminando casi a la misma altura, nos la topamos de frente, y de repente algo la espanta y se refugia en uno. A pesar de que tú le dices, le da los buenos días, buenas tardes, lo que sea, la señora no te contesta, pero no causa para nada empacho en irse detrás tuyo para que a ti te toque la chingadera esa, pero a ella no. Dice, y alguien dice, alguien ha contado, ¿no?, de que el trato fue por los hijos. Dice o okay, que esa cosa se cobró con los hijos Y a cambio le iba a dar dinero Pero ella pensó que nunca llegaría el día Ella tiene ese dinero Y aparentemente Si te lo gastabas completo Pues te iba a llevar Digo, a ver, cuéntame un poquito más al respecto de eso. ¿Cómo está? Dice, no sé, hay mucha gente que habla cosas, hay mucha gente que habla detalles, ¿no? Luego, detalles como qué. Dice, mira, había una señora, ya sabes, una señora de acá que parece brujita. Bueno, dice la gente que es bruja, ¿no? Y la señora dijo que, Aparentemente le dio dinero a cada uno de ellos. Un dinero que, aunque era mucho, se podía acabar. Entonces alguien les dijo: ¿Sabes qué? Ese dinero, así tal cual está, debes guardarlo. Es un ten 100 pesos, gástatelo en lo que quieras. Pero vas a tener que guardar una parte. O salirlo a orear. Cuando te gastes todo tu dinero yo vengo por ti. Así es que de preferencia, no gastes todo tu dinero. Gasta el dinero que ganes, pero el dinero que yo te di, ese no me lo gastes, porque cuando lo hagas, yo vendré por ti. Al parecer los chamacos, después de tener tanto dinero, perdieron la idea o perdieron el dinero que él les dio lo jugaron lo perdieron no sabemos qué fue lo que pasó pero la única que quedó con dinero fue la señora y al parecer la señora sale cada tarde a orearlo porque si llega la noche el dinero se hace polvo el dinero necesita de un poquito de luz para mantenerse y hacerlo más porque si no se va a gastar y se la va a llevar cuando contaron esto más de 10 años que me dijeron de esto yo realmente no creía pero el ver las cosas el ver cómo la señora hacía todo eso me dejaba dos opciones o que la gente se había inventado absolutamente todo eso y era una señora pues con un chingo de lana y loquilla pero me dejó muchas cosas raras porque empecé a buscar un poquito Qué era lo que había pasado con esos negocios Y efectivamente Los negocios existieron Y efectivamente Las personas Murieron O es una Historia muy elaborada O la gente simplemente Está contando la verdad Pero hasta la fecha Debe estar muy cabrón Que tengas diario que andar sacando a orear tu dinero para que el mismo diablo no venga a llevarse lo que le pertenece, como ves, G? no hagan pactos con cosas feas, <risas> ah sí, sí, sí, no eh, son la, las cosas que la misma gente cuenta. Pero insisto, el momento de estar ahí, el estar en ese momento preciso y el que tenga la oportunidad de que te digan, güey, es que de verdad ahí está esa madre y tú lo veas es otro pedo, ¿no? Ir a los negocios o donde estaban los negocios, preguntarle a la gente y decirles, no, pues esto, y, y que la misma gente, porque también fui de chismoso por esa parte, y que la misma gente te diga, güey, no, este, este lugar así tal cual quedó ya... Después de que quebró y se murió el dueño de esta madre, ya nadie ha agarrado ese pinche sitio. Y hasta la fecha, cualquier negocio que ponen ahí... Quedó este, trujado. Sí, quedó, quedó mal. Eh, eh, cualquier negocio que pongan ahí, quiebra, güey. No, no jala. Y eso que está a una baba del centro, ¿no? Entonces, todo eso es... Eh, este, Es raro, ¿no? El estar, el, el conocer esa parte, el conocer esas anécdotas, da mucho en qué pensar. Da mucho en qué... Te puedes andar imaginando de las cosas que de verdad están pasando a tu alrededor. Digo, uno nunca sabe. Pero esas son algunas cuantas de las cosas que la misma gente cuenta. Ay, y esa fue la historia de esta emisión de Memorias de un Nahual. ¿Qué te pareció? Es que ya <risa> me la sabía. La, la tía Clau se queda así con que uh, es que ya me la sabía. Bueno, ella, evidentemente, cuando salen los chismes es. Bueno, cuando salen las historias, llego y así Los como que... Los chismes. La historia, la historia es un chisme. Llego con ella así como, no mames, ¿qué, qué crees que me acaban de contar? Y obviamente se lo cuento, no con el tono de ahorita. Obviamente le cuento, güey, que, que se muere ese güey, no mames, sí. Nah, que... también le echas este. Eh, no, la, también le echo un poquito, echas un poquito de, de, de crema y todo eso. pero eh, De eh, De crembre brûlée. Ella ya la había escuchado, eh, pero... Eh, pues obviamente al momento de que, que se las cuento a ustedes, pues... Requiere un poquito más de, de desmadrito. Eh, a ella ya la he llevado, ya te llevé a esos sitios do, donde están ahí. ¿Qué tal se siente? Ay, con el simple hecho de estar en un pueblo, ya las, las, las energías se sienten diferentes. No, y la, los lugares donde estaban las tiendas. No, ni madre. Pasamos enfrente cuando le dije, no, pues es específicamente aquí, Y ya te, te volteaste, ah, no mames, ahí está esa chingadera. Y, no". O sea, y dije, no, no, no, vámonos. A la verga. A la verga. <risa> y está bien cagado porque hay un gallo ahí. Y dice la gente que ese, ese gallo eh, se mueve. En las noches se mueve y si te quedas durante mucho tiempo. Son por los aires. Dicen, dicen. Pero pues, así son las cosas. ¿Cómo la ves? En De definitiva. Y bueno, gentecita, esta. Fue la historia de esta noche, espero les haya gustado y espero la hayan disfrutado tanto como eh, yo al contárselas. En algún momento, si es que se me permite, no estoy totalmente seguro de que me digan que sí, pero eh, regresaré a ponerles como en historias mucho muy anteriores eh, las coordenadas, por si es que alguien gusta chismear. No, pero, no, si es que me dan permiso. Para que también se, se den un quemón. Eh, recordemos también que eh, si estamos recibiendo historias eh, de terror en el correo electrónico que es danjaelar.gmail.com. Ahí es donde estamos recibiendo algunas cuantas historias que si nos quieren enviar, con todo gusto nosotros las, las pasaremos a su debido tiempo. Eh, hay algunas cuantas que seguimos atrasados. Pero. Eh, Vamos a irlas pasando eventualmente. Recordamos que tuvimos un ratito sin tener esas transmisiones, pero vamos de poco a poco eh, colocándolas para todos ustedes y contándolas. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta nochecita. Les agradecemos mucho el que hayan permanecido todo este ratito con nosotros. Nosotros nos andamos despidiéndonos sin antes decirle en las redes sociales donde pueden encontrar a la tía Clau, que son? Eh, en Twitter como stars. Stars Cherry y en Instagram como Cloud Cherry Stars. Y los vuelvo a invitar a mi bazarcito que se llama Ajolotitas Bazar en Instagram. Ajolotitas con X. Sí. Ajolotitas. Así es. Ajolotitas Bazar, todo junto. Y ahí vas a andar subiendo varias secharitas de un bazacito de segunda mano y cositas. Todo lo que encuentres. Todo lo que encuentres. Bien, bien, bien. Eh, por mi parte, me encuentra como Daniel Art en todas mis redes sociales. Y recuerden que este programa lo pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, como Memorias de un Nahual. También los podemos ver en YouTube, en el canal de Daniel Art. Eh, pueden buscarlo igual como Daniel Art o como Memorias de un Nahual. Ahí vamos a andar echando desmadrito con ustedes. Y nosotros nos retiramos, chicos. Muchas gracias por haber estado junto con nosotros en esta noche de. Octubre ¿Alguna cosita más que quieras agregar? Chispita existe Chispita es amor Chispita existe Chispita es amor Chispita vive en sus corazones tu bebés Y sin olvidarme que les mando besitos en sus atemas Es para un tercer besito Mande tres. Sí. Sí. Ay, güey. Yo con dos. Bueno, está bien. Chicos, nosotros nos despedimos. Abracen a su tulpa. Pasen muy bonita noche. Descansen. Nos andamos viendo. Cuídense. Les dejamos este bonito tema que nos compuso Germán Espino. Cuídense y nos andamos viendo después. No me muerdas. Bien. <risa> OOOOOOOO mm -hmm.